Muy buenos días a todos, en nombre de artesaníasdecolombia.tv les damos la bienvenida, es el primer webinar del canal de contenido digital del artesano colombiano artesaníasdecolombia.tv hoy estamos emitiendo desde Bogotá, Colombia eh, mi nombre es Luis Carlos Chaquea nos ayuda en la organización el señor Sebastián Ruiz, coordinando este webinar. Eh, Aló, Luis Carlos. Hola, Alexandra, mucho gusto. Hola, Luis Carlos, ¿cómo están? Bien, Alexandra, bienvenida. Gracias bueno, a tus bueno. artesanos conectados. Bueno. Escuchamos eh, tus palabras para iniciar. Perfecto, van a ser eh, realmente muy cortas, pero sí quiero aprovechar la oportunidad. Primero pues para decirles que para este 2016, como lo estaba mencionando Luis Carlos, en el marco de nuestra estrategia artesano digital del sistema de información para la artesanía, eh, inicia esta estrategia de los webinars y quiere activar eh, activar su sitio artesanías.tv. Eh, bueno, esta es una nueva etapa que queremos eh, eh, lanzar hoy con este primer evento que le permitirá a los artesanos colombianos poder acceder a contenidos eh, especialmente en esta primera etapa sobre tecnologías de información y comunicación aplicados a su, a su negocio. Vamos a tener contenidos ya de algunos otros servicios de artesanías de Colombia, el más próximo es sobre las asesorías eh, puntuales. Eh, bueno, pues para nosotros es un placer hoy hacer este lanzamiento de esta estrategia. Eh, hoy nos convoca este evento de 20 pasos para iniciar un negocio en internet. Eh, más allá entenderán los artesanos que hoy pues más allá de poder desarrollar el tema de manera profunda en una hora que es un tiempo corto, básicamente queremos es, eh, motivarlos eh, motivarlos a emprender, a emprender su negocio. Todos sabemos que la tecnología hoy es mucho más sencilla y cercana para todos nosotros, y es el escenario perfecto para poder hacer negocios de una manera más sencilla y práctica, inclusive en algunos casos, con menos costos de lo que se incurre en el comercio tradicional. Eh, a veces creemos que el comercio electrónico no, pues, no en gastos y que es gratis, pero no, realmente hay cosas que, de hecho, el trabajo de uno representa, pues, un, un costo también para, para el negocio. Eh, por último, pues, quiero agradecerle, Interla ha sido uno de nuestros aliados en este proceso desde hace eh, varios ya años, hemos tenido una serie de acciones eh, de manera... No diría que, bueno, por lo menos hemos hecho unas acciones eh, de manera anual, nos hemos, hemos realizado una serie de eventos, de seminarios, con este proceso de, de, de motivar, ha sido nuestro aliado, tenemos algunos casos de éxito eh, de artesanos que han emprendido su negocio, eh, los conocemos, eh, que más adelante tal vez podemos contarles y conectarlos con ellos para que les cuenten cuál ha sido su, su experiencia eh, y cómo les ha transformado la forma de ver su negocio, la forma de ver su oficio, la forma de, de, de trabajar y cómo han sido un poco más eh, efectivos y eficientes eh, en sus procesos. Eh, Luis Carlos, pues eh, yo creo que ya tuviste la oportunidad de presentarte, pero bueno, quiero contarles que Luis Carlos... Eh, es un un empresario pero ante todo enamorado de la artesanía, eh, nos ha acompañado en varias oportunidades y creo que es la persona perfecta e ideal para este primer inicio porque trabajó en la artesanía, conoce los procesos, ha compartido con muchos de nuestros artesanos, entonces creo que eh, va a ser muy fructífero esta hora esta en la cual vamos a compartir. Lo que les digo, abordaremos un tema... Eh, desde el, desde los aspectos muy generales, pero pues estamos dispuestos a partir de, de hoy de poder atender todas sus, sus solicitudes de información, si quieren que eh, profundicemos en algún tema, es un nuevo proceso que arrancamos y estamos abiertos a todas sus ideas, necesidades, en qué quieren, en qué temas quieren que profundicemos, eh, si tienen una duda puntual no la pueden hacer llegar y... Bueno, pues eh, ahí estamos y quedamos a su entera disposición. Nuevamente a todos los artesanos, a Interlad y a los a los del equipo de, del Sistema de Información para la Artesanía que están conectados en este momento, bienvenidos y éxito en este evento. Gracias. Alexandra, a ti muchas gracias, a todo tu equipo Artesanías de Colombia por hacer posible, como lo dije hace un momento, este proyecto, hacerse es realidad, creo que, me puedo equivocar, pero creo que no, es el primer canal de televisión en el mundo dedicado al artesano, artesaníasdecolombia.tv. A los artesanos que nos acompañan, bienvenidos, aprovechen esta posibilidad. Antes de empezar, podía saludar a algunos que estaban en diferentes lugares de Colombia, e inclusive diferentes a Colombia, y es de orgullo darse cuenta de que, gracias a la tecnología, podemos crecer y pueden crecer nuestros negocios digitales, especialmente el de cada uno de ustedes. Hoy voy a estar hablándoles de 20 pasos para comenzar un negocio en internet. Los invito a que usen nuestra etiqueta numeral artesano digital a las personas que ya tienen el Twitter. Y que ya saben poner un Twitter, y sigan a artesanías de col. Arroba artesanías de col. Algún día, y les decía hace un momento, pronto realizaremos un webinar donde se enseña cómo crear una cuenta en Twitter para que todos podamos estar conectados con Numeral Artesano Digital y siguiendo artesanías de col. Por hoy, los invito nuevamente a que hagan sus tweets, tómense una foto de donde están con la artesanía que tienen, compártanla por allí y de manera personal voy a revisarlos más tarde y voy a darles un regalo de Interlat.co de la Escuela Colombiana de Negocios en Internet, un regalo sorpresa para una de las personas que escogeré que hagan tweets o pongan una foto con artesano digital y artesanías de col. Yo soy Luis Carlos Chaquea, soy el fundador de Interlat Group y de la compañía o marca Interlat.co, que cumplimos este año 10 años y nos dedicamos a contribuir al crecimiento del talento humano y los negocios en Internet mediante la capacitación y formación de ese talento humano y de las empresas que conforman ese talento humano para crecer en los negocios en internet en Latinoamérica. Como reflexión inicial entrando en el tema, quiero hablarles de lo que es conocido como la brecha digital. Hay tres razones principales de ellos. La primera es el acceso a adquirir equipos de cómputo. Hoy ustedes podrán estar conectados eh, en una PC o una computadora de escritorio. Podrán estar conectados a alguno en un teléfono celular, un poquito los que ya son artesanos digitales más avanzados, eh, o podrán estar conectados en un equipo portable, con cámara, sin cámara, gracias a una banda ancha, a una 3G, a una 4G, a una conexión en su casa, en su negocio, en su taller, en cualquier lugar del mundo. Y el conocimiento es importante para eliminar esa brecha digital. Leía de alguno de ustedes que no tenía aún una presencia ni una página en Facebook ni un sitio web. Pues hay que adquirir conocimiento para tenerlo, porque debemos estar visibles a todas las personas que quisieran adquirir nuestro producto o servicio y una buena forma de realizarlo y más para los artesanos es teniendo un conocimiento con una presencia en digital. Con ello, vamos a contribuir a eliminar la brecha digital. Artesanías de Colombia lo hace de esta manera, contribuyendo ya a que lo, el, nuestro gobierno ha hecho una penetración de banda ancha, ha llevado a equipos de cómputo, a diferentes lugares recónditos de nuestro país. Entonces, ahora, Artesanías contribuye con conocimiento. Conocimiento es esto que ustedes están acompañándonos hoy. No tuvieron que venir a la ciudad de Bogotá, sino con su banda ancha y con su equipo, lo están haciendo desde cualquier lugar del mundo, especialmente desde Colombia. Si ustedes aportan con su producto... Y con el conocimiento y el aprendizaje de esto que de manera mmm, paulatina en su programación artesanías de Colombia .tv va a hacer y ustedes asisten y adquieren conocimiento y lo ponen en práctica, pues vamos a contribuir a eliminar esa brecha digital. Mi cuenta es Twitter arroba y no olviden usar artesano, numeral artesano digital para hacer sus comentarios y debatir acerca del tema. Quiero contarles que existe hoy algo en esta introducción que se llama el Cloud Computing. Y Cloud Computing no es otra cosa que la computación en la nube. En la nube es todo lo que está por allá en el aire que nosotros no sabemos quizás y de pronto ni nos interesa ¿Por qué está funcionando? Hoy ustedes me están viendo, me están escuchando y están en sitios recónditos, pero que gracias a estas nuevas tecnologías ustedes lo pueden realizar. Es importante que esta computación en la nube, o conocido en inglés como Cloud Computing, ustedes lo interioricen, porque al momento de ustedes interiorizarlo, sin necesidad de entrar a profundizar de por qué esto se crea así, ustedes van a entender que el mundo ha cambiado y que la forma de dar a conocer nuestros productos especialmente hechos a mano se puede dar por medio de esas tecnologías. Un caso sencillo es este webinar. Otro caso sencillo es artesaníasdecolombia.tv otro caso sencillo es el correo electrónico que ustedes recibieron. Otro caso sencillo es su página que tienen en Facebook. Otro caso sencillo es su web www.algo.com o punto, la extensión que sea. Todo eso está en servidores. Está por allá en algún lugar donde se está ejerciendo unas tecnologías que permiten que el producto que ustedes tienen sea visto por las personas interesadas en su producto. Internet ha evolucionado mucho y hoy en día ya estamos en la Internet 3.0 o lo que es conocido como la Internet semántica o web semántica. Ya se ha pasado por la 1.0 y ustedes me van a decir, ay, pero yo ni siquiera estoy ahí. No se preocupen, siempre hay que dar un primer paso pero simplemente quiero darles a conocer cómo es que esto ya ha ido evolucionando y por qué nuestras microempresas, por qué nuestros negocios no se pueden quedar a la saga de esa evolución tecnológica del mundo. Porque si nos quedamos a la saga, pues vamos siendo menos competitivos y hoy la economía digital hace que seamos más competitivos si nos encontramos a ello. Por eso, en estas 20 actividades o pasos para empezar el negocio en Internet, quiero hacerlos caer en cuenta de esta situación que es una realidad y que muchas veces, por encontrarnos inmersos en nuestro trabajo, no nos damos cuenta de que es una realidad y que debemos actuar para no quedarnos retrasados y no perder la evolución tecnológica que el mundo nos está dando. Entonces, tenemos una web 1.0 que supuestamente terminó en, en el año 2000, tenemos una web 2.0 que terminó en el año 2010, y ya estamos en la web semántica, en el web del poder de la palabra, que está entre el 2005 y 2020, y luego viene entre el 2015, que ya empezó el año pasado, la web de ubicuidad. Ese es lo que decimos, cómo va la web en su evolución. Sé que van a tener muchas preguntas en lo que yo voy a hacer, el tiempo no nos va a dar para solucionarlas y en 40 minutos que nos restan poder solucionar todo lo que no hemos hecho en mucho tiempo, pero recuerden que este es un proceso evolutivo y artesaníasdecolombia.tv los va a llevar por el camino de la tecnología, siempre y cuando ustedes tengan toda la voluntad, como lo decía anteriormente, de adquirir ese conocimiento y acompañarnos en las citas programadas que se harán por este medio. Muchas personas, entrándonos un poquito ya en el tema, lanzan negocios en internet día a día, motivados por muchas razones por querer tener una presencia por ser visibles, por tener unos mejores ingresos, ¿sí? Y resulta que se preguntan después de empezar, ¿qué pasó que esto no me está dando resultado? Pues, ¿qué pasó que no se está dando resultado? Es porque no nos capacitamos. El mundo digital es una nueva forma de hacer negocios, pero así como es nueva, debemos reaprender del mundo offline al mundo digital, la manera de realizarlo. Si bien no podemos apartarlo, hay muchas cosas diferentes que se hacen en el mundo digital que no se hacen en el mundo offline o en el mundo de ladrillo, como yo lo llamo. Entonces, la respuesta es que esos fracasos o esos intentos de hacer un negocio digital no funcionan porque no nos hemos preparado para emprender ese nuevo proyecto aprendiendo las nuevas maneras de realizarlo. Entonces, yo los invito a que se eviten esos dolores de cabeza y esas inquietudes dedicándole tiempo al conocimiento, como lo decía en la brecha digital. Está en ustedes, que pongan su voluntad y aprendan para que de esa manera, como está ocurriendo ahorita en artesanos digitales que están haciendo el diplomado de emprendimiento digital, con unas becas que otorgó eh, Artesanías de Colombia, y que muchos de ustedes se postularon, unos ganaron, y otros están haciendo ese proceso de crecimiento en el conocimiento digital. Entonces, Estén dispuestos a aprender, ya no hay que ir a Bogotá, a la capital. Ahorita desde San Donán, Nariño, desde el Darién, en el límite de Colombia con Panamá, hay artesanos queriendo aprender desde muchas ciudades de Colombia y crecer. Estudiamos ahora las siguientes 20 claves, que basadas en la experiencia, quiero dejarles hoy como ese interrogante, para que ustedes se cuestionen y digan qué de eso yo he hecho y qué no he hecho y qué estoy dispuesto a realizar para que mi negocio crezca gracias a la nueva era digital. El primero de todos es el liderazgo. Liderazgo es lo que están haciendo ustedes en este instante, asistiendo a este webinar. Estar dispuestos a aprender, estar dispuestos a crecer en el negocio digital, estar dispuestos a dedicarle tiempo para poderlo realizar. Sean, eh, discúlpame, quisiera saber si me están escuchando bien, porque a veces hablo y hablo y hablo y de pronto el sonido no está bien. Si alguien me puede decir si me están escuchando, les agradezco muchísimo, o bien sea por el chat o bien sea por vos, los que pueden. Camilo Uquen, de Artesanías de Colombia, me dice que perfecto. Muchas gracias y disculpen la interrupción, pero era el propósito no hablar sin que me estuvieran escuchando y bien. Entonces, ese liderazgo es el primer clave y paso que ustedes deben dar. Estar dispuestos a que si tienen... magnífico que ustedes lo hacen, que durante generaciones o tiempo desean entrar a ser el artesano digital para que estas nuevas tecnologías le enseñen, entonces tiene que haber liderazgo, tienen que estar dispuestos a sacrificar ahorita y cuarto, que ese sacrificio es conocimiento, para ir a un webinar, para ir a aprender, para tomar nota de lo que se está diciendo allí, aceptar ese reto para poner en práctica lo aprendido y de esa manera, con conocimiento, poder poco a poco, sin ningún desespero, por favor, porque esto tiene muchos matices. Entonces, a veces uno se angustia. ¿Por qué yo no he hecho esto? ¿Por qué no he hecho lo otro? El primer paso es que ustedes sean líderes digitales de su propio negocio. Por eso nuestro bien, hashtag o etiqueta que ven en pantalla, numeral artesano digital porque ustedes son ejemplo ustedes deben darlo y ya no hay excusa a que porque estoy lejos de la capital de mi departamento o la capital de mi país ustedes tienen en sus manos el poder de crecer digitalmente asistiendo al conocimiento que artesanías de colombia.tv les da para eso por favor, dediquen tiempo, aprendan de lo que se está diciendo acá y pónganlo en práctica. Ese es el primero para empezar su paso en negocio en Internet. Y quiero dejarles a este señor inspirador que se llama Steve Jobs, que fue un artesano en sus inicios, 1974, cuando decidió ayudarnos a contribuir a eliminar esa brecha digital mediante la creación de un equipo de cómputo y una filosofía de comunicación. Fue un artesano, fue un artesano. Su primer equipo lo hizo en un garaje. Esto puede llevar, o puedo llevar diciéndolo muchos años de mi conferencia, pero no me canso de decirlo, porque cuando ustedes escuchen este discurso que lo voy a compartir, no lo vamos a mirar en su totalidad ahorita aquí, porque nos demoraríamos 15 minutos que, que está, pero les voy a invitar a que, por favor, les voy a invitar, se los voy a poner aquí por el chat, les voy a invitar a que lo miren, y ustedes lo vean después con mucha calma. Es un discurso inspirador, que permite como su palabra lo dice, ver en alguien, cómo es hacer una idea realidad. Vean ese video con calma, no lo vayan a ver ahorita, y se van a dar cuenta lo inspirador que puede ser una persona con liderazgo, que claro, es una persona que ha logrado muchas cosas para toda la humanidad, pero que empezó como hemos empezado nosotros, con cariño, con amor, con liderazgo, con esfuerzo, a cumplir nuestras metas y objetivos. Y para hacer nuestro negocio en digital, pues se necesita de ello, porque tenemos que reaprender las nuevas maneras necesarias para crecer e iniciar un negocio en digital. Nuestra segunda actividad que debemos tener es investigar los mercados. Una vez seamos líderes, hemos dedicado tiempo, hemos organizado con disciplina nuestra agenda, y hemos decidido entrar al mundo digital, y hemos decidido aprender, pues tenemos que investigar. ¿Y qué es investigar los mercados? Hay que usar estas herramientas. Ustedes tienen algo a su mano porque todos tienen una computadora donde hoy están conectados, una tableta, un teléfono, y existe esa conexión a banda ancha, y existe algo que se llama los buscadores. Ustedes pueden entrar y buscar e investigar el mercado en google.com y decir eh, cestas de Fique, y ver quién hace qué negocios hay en cestas de Fique en Estados Unidos. Vayas en al idioma español a google.es por ejemplo y busquen allí qué hay en españa vayan a los países latinoamericanos como méxico argentina y chile que son muy similares a nosotros en avances tecnológicos igualmente busquen y vayan a colombia y miren qué hay qué es eso qué es esa investigación hoy no tenemos que irnos a unas bibliotecas físicas Repito, estar en las capitales, decir que es que no tengo oh, en mi pueblo una biblioteca para hacer una investigación de mercado en libros. Hoy, toda la biblioteca más grande del mundo la tienen gracias a internet y a esos buscadores que nos permiten mirar quién hace algo similar a lo que estamos haciendo. Esa investigación de mercados nos va a permitir investigar, en su palabra lo dice, referentes en la web, de tal manera que nosotros miremos y al analizarlo, digamos, esto me gusta, yo podría hacer esto, yo podría hacer algo similar. Esa es la segunda que les recomiendo que deban realizar. En esto tienen que mirar, en esos países que investigaron, los pioneros, ¿quién es el que lo ha hecho mejor? Porque eso es un referente, y a esos referentes nosotros podemos ir emulando. Internet ya lleva muchos años, los webs llevan muchos años, los ecosistemas digitales llevan muchos años, quizás aproximadamente unos 20 años desde que tenemos los primeros websites comerciales. No es mucho, pero sí ha evolucionado muy rápido. Entonces tenemos unos pioneros en casi todo, en casi todo y hoy nosotros artesanías de artesaníasdecolombia.tv somos pioneros ya y ya podemos ser un referente. Pero ustedes lo van a hacer en cada uno de sus productos que realicen, investigando y viendo a cuál pueden emular. La tercera actividad a tener en cuenta es la viabilidad. La viabilidad quiere decir, miremos y preguntémonos si estamos seguros que ese es el producto que vamos a vender. Ustedes pueden tener diferentes productos artesanales dentro de su cadena de productos y catálogo, pero alguno de ellos, ustedes por sus ferias que han asistido, por las asesorías de artesanías de Colombia, por lo que les han dicho sus clientes, ven que es más viable vender y vender por internet. Entonces no hay que empezar con todos. Miremos cuál consideran ustedes que deben vender. Hágase esa pregunta. ¿Es posible que yo tenga ganancias? La siguiente pregunta, al vender ese producto a través de internet, es factible que la producción más el empaque más el envío haga que ese producto llegue al consumidor final, a mi cliente, a algún lugar del mundo, y mi empresa, mi artesanía, mi microempresa obtenga utilidades, ¿compraríamos nosotros el producto que estamos proyectando vender por internet? Muchas veces intentamos vender un producto, pero ni nosotros mismos lo compraríamos, por diferentes razones porque no nos gusta, porque la calidad no se ve la mejor, porque de verdad es demasiado pesado y yo no lo compraría por internet, porque el volumen no aplica, porque el precio no da. Entonces, cuestiones en eso tranquilamente para ver si es viable que ese producto que ustedes quieren vender se venda porque ustedes lo comprarían o otra persona lo compraría. ¿Están dispuestos a vender ese producto en línea? Recuerden que Internet rompe barreras de tiempo y espacio. Internet permite que el producto de Sandoná, Nariño, me llegue a mí aquí a Bogotá o le llegue a otra ciudad o otro país del mundo, porque nos da la visibilidad nos permite un proceso logístico y nos está rompiendo que yo tenga que ir hasta Sandoná a comprar ese producto que me encanta y que no podría viajar sino por medio de la web, por medio del comercio electrónico, poder comprarlo. Los negocios por el simple hecho de estar en internet y ofrecer sus productos se convierten en transnacionales. Antes esa palabra multinacional o transnacional era solamente para unas pocas marcas. Hoy en día lo son para todas las que tenemos la posibilidad de mostrarnos a través de nuestra presencia digital. Micros, pequeñas y medianas empresas pueden aspirar a competir en los mismos terrenos de los grandes. Y podemos pensar en atacar determinados nichos. Esos nichos son los que ustedes conocen. Esos nichos son los que ustedes saben hacer con su producto. Esos nichos son los que le van a permitir a ustedes especializarse y con el trabajo de liderazgo y decisión tomada, cambiar los paradigmas que tenemos en nuestra comunidad, en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno de negocio, de pensar de que no podemos llegar a otros mercados. Ante todo, quítese esa negación de que no pueden. Sí lo podemos hacer. Y hoy las tecnologías están y tenemos que aprender de ellas para poder llegar a nuevos mercados vendiendo en línea. Hay una transformación que tiene esta palabra en inglés, e-business es la transformación del negocio electrónico. ¿Qué nos ha hecho esa transformación? Que accedamos a nuevos mercados, que tengamos nuevos productos y servicios, nuevos canales de distribución. Muy bueno venir a una feria, a la capital del departamento, a la capital de la república, a la del pueblo, ¿sí?, pero muchas veces esos costos son un poco altos. Entonces, canalicemos en nuestro esfuerzo para este nuevo canal de distribución. Internet no es más que un nuevo canal de distribución. Lo que pasa es que hay que aprender cómo se maneja ese canal de distribución. Tenemos nuevas empresas que crecen rápidamente gracias a los negocios virtuales. Que ustedes sean los líderes, que ustedes sean los primeros, eso es lo que buscamos y pretendemos en Latinoamérica como país Colombia pionero del crecimiento del artesano digital. Nuevas relaciones con clientes, proveedores, socios y empleados. Aquí estamos creando una nueva relación. Artesanías de Colombia está creando una nueva relación con ustedes. Hoy tenemos 100 personas que no tuvieron que venir a la capital para poder aprender de esto, con este nuevo canal, con esta nueva relación de digital. Ustedes lo pueden hacer igualmente para sus marcas, para poder mostrar de manera independiente por medio de un webinar cómo es que hacen sus productos. De hecho, voy a traer un pequeño ejemplo de nuestra compañía. Nosotros hacemos tres webinars semanales y atendemos a personas de toda Latinoamérica en habla hispana. Sí, no abandonamos lo presencial, porque esa es la conjugación perfecta, el manejar lo presencial con lo virtual. Pero tenemos oportunidades de reunirnos aproximadamente con mil personas a la semana, de toda Latinoamérica por medio de estas nuevas relaciones y transformaciones del negocio offline en el negocio digital. Entonces, sean conscientes de ello, de que esto existe. A realizar un negocio en internet, hay que escribir, hay que pensar en la creación de un plan de negocios. No lo miren complejo, por favor. Mírenlo, escribirlo en una hoja, escribirlo a mano, escribirlo los que sean más hábiles en su computadora, hacer un plan de negocios. No son 20 hojas ni 100, escríbalo en dos hojitas que tenga estos puntos que vienen ahí, un resumen ejecutivo, una definición de proyecto, un público objetivo y mercado potencial, un plan de marketing, una estrategia unos requerimientos tecnológicos, un equipo directivo y organización interna, un modelo de negocio y un plan económico y financiero, y un análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Estos puntos son lo que configuran un plan de negocios. No estamos muy ávidos de escribir, pero es necesario que lo describamos para saber para dónde vamos, porque eso es un plan. Cuando ustedes hacen un viaje a un lugar que no conocen, hacen una ruta de viaje, hacen una ruta del camino. Por aquí voy a parar. Los kilómetros que voy a recorrer son tantos. Los municipios son estos. Me voy a tardar tantas horas. Debo tener este presupuesto porque tengo que pagar un hotel, porque tengo que echar combustible, porque tengo que alimentarme, porque tengo que descansar, porque tengo que hacer varias actividades. Si ustedes planean su viaje de turismo, ¿por qué no van a planear su plan de vida en el negocio? Entonces, y más en digital, porque ustedes no conocen todo lo que hay en digital. Luego deben investigar un poco de ello para que ese plan de negocios, le permita dar esa ruta de navegación y ustedes tener claro el camino a recorrer para llegar a esa meta u objetivo que debe ser la del éxito de sus negocios digitales. Cinco, proveedores confiables de productos. Claro, ustedes tienen que ver como en toda empresa, del mundo offline o del mundo de ladrillo, ¿a quién les voy a comprar mis insumos? ¿a quién les voy a...? De, si los estoy sembrando, en el caso muy artesanal, ¿cuál es la semilla? ¿En qué tierra la estoy sembrando? ¿Cómo la debo recoger? Pero no solamente la de la fabricación de su producto. Aquí tengo proveedores diferentes a los del mundo offline, como es ¿quién va? ¿dónde voy a alojar mi sitio web? ¿quién es el do, ¿Dónde voy a comprar el dominio? ¿Dónde voy a tener un administrador de contenidos? ¿Quién me lo va a proveer? ¿Quién me va a proveer la herramienta para yo recibir pagos? ¿Quién va electrónicos? ¿Quién me va a proveer la recogida de mis paquetes para que se los lleven al cliente que me compra online? Entonces, tienen que pensar de que hay otro mundo de proveedores, en el cual ustedes tienen que contactar y de la mejor manera aprendiendo poder analizar y estar decididos a que se va a ser una opción para que su negocio sea exitoso. Sexto, tenemos que escoger un buen nombre de dominio. ¿Qué es eso de un buen nombre de dominio? El nombre de dominio, es, no es otra cosa que la dirección web que ustedes tienen en su sistema para que los encuentren. Así como ustedes tienen en el mundo real una dirección web, perdón, una dirección fija para que ustedes lleguen a su local, a su casa donde trabajan, a su municipio donde están y allí viven y tienen su empresa artesanal, así tienen que encontrarse en el mundo digital y eso se llama dominio. Ustedes pueden adquirir dominios en varios sitios. Yo estoy poniendo algunos ahí en pantalla y no se preocupen que esta presentación les va a quedar a ustedes en artesaníasdecolombia.tv para que la puedan repasar después con calma, igual que esta grabación. Ustedes pueden entrar a uno de esos sitios y comprar su dominio. Algún día haremos un webinar de cómo comprar el dominio para que ustedes lo aprendan en 45 minutos y lo puedan poner en práctica. Tener un dominio propio es muy importante porque nos permite dar una identidad profesional de nuestra empresa. Aparte, porque nos permite ser encontrados en esa web 1.0, 2.0, 3.0 o 4.0 que les hablaba al inicio. Un ejemplo de esos beneficios con un artesano colombiano que ha hecho una labor muy interesante, se llama carrielarte.com. Este es un pionero, pero es un pionero que lleva año y medio, cuando Artesanías de Colombia dio la oportunidad a artesanos de entrar en un plan de crecimiento y este tuvo el liderazgo y lo ha hecho bien. Tiene un dominio que se llama Carrielarte. Tiene una cuenta en Twitter que se llama arroba Carrielarte. Tiene un Instagram que se llama Instagram.com Carrielarte. Tiene un email que se llama info.carrielarte.com. Tiene una identidad en su empresa con un dominio y un nombre propio. Y de pronto ustedes ni se preguntarán en qué ciudad de Colombia está. No, está en digital, está en carrielarte.com y todo su ecosistema digital. No se les olvide que les tengo un premio especial a los que tomen una foto, pongan al artesano digital, sigan a artesaníasdecol, arroba artesaníasdecol por Twitter y si les parece hacer mención a mi cuenta, arroba con gusto. Muy bien. Esto es parte importante del dominio. El dominio es su nombre en el ecosistema digital. Debe, fácil, debe ser fácil de recordar y divulgar. No debe ser confuso ni susceptible a errores ortográficos. Que se ajuste al tema de tu empresa, al tema de tus artesanías. No le pongan el nombre del perrito, ni el nombre de la abuelita, sino que sea algo que tiene que ver con su producto. Si hacen hamacas, póngale algo relacionado con hamacas. Si hacen eh, artesanías, joyas, en filigrana, póngale algo que tenga que ver con joyas y filigrana a su dominio y que la palabra sea una palabra clave. Séptimo, entre las claves tienen que tener un buen proveedor de hosting confiable. El hosting no es, otro lugar, no es otra cosa que el lugar donde su dominio y su web realizada se hospeda. Entonces debe estar allí. Deben contar con un buen proveedor que les sostenga 24 por 7 que tenga un soporte para ustedes y su sitio web no se caiga. Porque si se cae pues van a perder la oportunidad de que alguien entre y los visite y haga un acercamiento para hacer un negocio. Y si tienen pues, comercio electrónico, pues que les compre Tienen que pensar en algo en lo que se llama la arquitectura. Estas 20 claves, ustedes las van yendo, revisando una por uno luego. ¿Qué es arquitectura? Arquitectura es cuando ustedes hacen su vivienda, cuando ustedes tienen su lugar artesanal, ustedes hacen una arquitectura de su taller. Ustedes dicen, aquí voy a poner las materias primas, acá voy a poner mi papelería, acá voy a poner mi computador, aquí voy a poner eh, el sitio de trabajo en los procesos, aquí la materia prima, aquí ya la materia elaborada, aquí ya la elaboración, aquí el empaque, aquí listo el producto para ser despachado, aquí la tienda física, para cuando venga un cliente y exhiba mi producto a mi tienda física, es decir, a mi local. Igual es la arquitectura de la información, que es el home, quiénes somos, cuál es mi catálogo, cuál es mi historia, cuáles son mis productos, cuáles son mis videos. Eso, en la medida que el negocio sea pequeño o grande, la arquitectura va a ser más grande. En la medida de que su negocio va creciendo, su local se va agrandando. Pero hay que pensar en cómo los clientes nos van a ver en nuestro sitio web. No lo miren complejo. Vean lo sencillo y verán cómo de esa manera ustedes pueden hacer el dibujito de la arquitectura de su sitio web. Por eso es importante lo que les decía antes, de investigar el mercado, porque ustedes van a ver allí en el paso 2, en la actividad 2, cómo los referentes o los pioneros que ustedes vieron tienen cierta arquitectura. Claro, a veces uno quiere ser muy grande cuando ni siquiera ha dado el primer paso. No se necesita tener una super arquitectura porque hay que empezar de chico. Entonces la arquitectura es más simple. Y de ahí poco a poco se va creciendo. El noveno punto es las funcionalidades de sitio y diseño web y usabilidad. ¿Qué es eso? Resulta, como ven ustedes en la imagen, los sitios web hoy se están viendo en diferentes dispositivos. Antes era solo esa computadora de escritorio grande. Ahora existe esa, más un computador portable, más una tableta, más un celular. Hay que hacer los sitios web, en lo que es conocido como web responsive, es decir, web responsable para que el diseño sea realizado de tal manera que en cualquiera de estos dispositivos se pueda ver. La gran mayoría de las personas hoy están haciendo la búsqueda por los teléfonos móviles. Y si su web no está diseñado para que se vea allí, pues van a perder la oportunidad de que esa persona que los encuentre a ustedes, les compre, por lo menos haga un acercamiento por ustedes. Entonces cuando se enfrenten al diseño web, y la palabra usabilidad quiere decir de que sea usable en todos los dispositivos y para todas las personas. Tienen que pensar en ello y exigir a la persona que lo va a realizar que sea hecho en esta forma de verse en todos los dispositivos. 10. hay que tener un software de administración de contenidos y de comercio electrónico. Hay que tener lo que es conocido como un CMS. Es una palabra en inglés, pero para hacerlo y bajarlo más, es un administrador de contenidos en el cual ustedes puedan cambiar los contenidos de su web. Si salió un producto nuevo, puedan poner la foto nueva la descripción, poderle poner el precio sí y que sea manejable, que sea sencillo, acorde a su negocio, es decir, no cosas tan grandes. Administradores de contenido, hay muchos y hay administradores de contenido gratuitos que ustedes pueden encontrar y que su asesor en el crecimiento de su negocio digital les va a poder decir. Hay que tener en eso un carrito de compras. Es un administrador de contenido especializado para tal como lo tiene el referente carrielarte.com que le permite que las personas compren en línea. 11 hay que tener una cuenta de pagos en línea. Acuérdese que les estoy hablando de 20 actividades, 20 pasos que deben tener o claves para empezar su negocio en internet. Esto es como un checklist, es una lista de chequeo. Tienen que tener una cuenta de pagos en línea que les permita a ustedes ponerlo en su CMS, en su administrador de contenido, y recibir a las 3 de la mañana una persona que les compre a las 5, 3, 5, un día festivo, les compre en línea, y pueda pagar con su medio de pago digital. 12. Hay que hacer cero. Esto es optimización en motores de búsqueda. Es una palabra en inglés, pero es quiere decir que su sitio, que su ecosistema digital, su sitio web, sus redes sociales, sean indexadas por estos buscadores, el más conocido Google, vino Yahoo, sean indexadas con las palabras claves para que cuando una persona busque a marcas colombianas, encuentre, estoy dando un ejemplo, o carriel colombiano, encuentre su compañía y vea su web, vea sus sitios sociales, su ecosistema y se acerca a ustedes. Ahí lo que están haciendo es haciéndose visible. Y para eso hay que aprender un poco de SEO. Paquete contable. El negocio, como todo, tiene unas cuentas. Entonces, hay que pensar cuál es el software que ustedes quieren o pueden usar. Hay software gratuitos para poder manejar la contabilidad de su negocio digital. 14. Paquete de análisis web. 14 de 20. Ese... 14 de 20 análisis web tiene la relación con el análisis de la información que debe ustedes tener acerca de su sitio, de su ecosistema digital. Cada acción que se realiza en su sitio web es analizado por un paquete de análisis web o una aplicación. El más conocido y gratuito se llama Google Analytics. Que nos permiten mirar quién nos está visitando, de dónde, qué parte de nuestra arquitectura de información de nuestra web están mirando más, si es este producto o es este otro. Y una cantidad de información que nos da un criterio para poder mejorar y hacer y ejercer acciones valederas para el crecimiento de nuestro negocio. 15. Es importante conocer la competencia. Regístrese en la competencia. Muchas veces la competencia no es esos pioneros que veíamos en la actividad o do paso 2. Esos son pioneros. Competencia es el que está compartiendo el mercado contigo para vender. Regístrese de buena manera y mírenlo para ver qué cosas hace buenas y ustedes también. O qué cosas ustedes hacen buenas que ellos también pueden realizar. Afortunadamente, tenemos hoy herramientas que nos permiten hacer esto de forma gratuita. Pueden visitar alexa.com, ustedes lo googlean y cuando tengan su sitio, pueden buscar y compararse lo de ustedes con otro sitio en Alexa y estar analizando esas competencias para aprender de ellas. Google Toolbar es otra herramienta que les permite analizar la competencia. Si hacemos comercio electrónico, pues tenemos que contar con unas tarifas de envío. Tenemos que mirar cuánto vale el envío de nuestro producto de un lugar a otro tenemos que contar con compañías que hagan esta mmm, logística de recogida de nuestro producto en nuestro taller y llevada de manera terrestre, aérea o marítima y esas tarifas ponerlas en nuestro e-commerce o comercio electrónico para que la persona sepa cuánto vale el producto más el envío y poderlo mandar a ese cliente y a esa persona pagarnos por el producto que está adquiriendo. 17. tenemos que pensar en la seguridad de la información y backup de datos. Lo más importante que nosotros tenemos en el mundo digital es el contenido y la información. Por eso, por eso debemos prevenirnos con nuestra compañía de hosting de que nos craqueen nuestro sitio de que nos lo escaneen y se roben información, de que hagan una penetración por medio del correo electrónico, de ponernos antivirus para que no nos dañen nuestra información y hacer backup de información permanente. Hay varias formas de protegerse, es un poco ya más del equipo que conformen ustedes, que los asesore, para que les diga, por favor, en el hosting pónganme todo esto para que no tenga inconvenientes y me vayan a dañar la información de mi negocio. 18. El 18 casi siempre el marketing digital es lo que a todos nos gusta hacer antes de tener cualquier cosa y mira que esto va de manera cíclica. El marketing digital es el paso casi de los últimos, 18 de 20. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta en el marketing digital, el ecosistema digital? La web, nuestras redes sociales, el blog, nuestras plataformas de webinars, nuestros portales diferentes al principal, posicionar en buscadores SEO, analítica web, publicidad en buscadores, Comunicaciones corporativas, poniéndonos en nuestro, nuestro web, así como Artesanías de Colombia puso que hoy había un webinar, lo puso en el web de ellos, puso una publicidad en sus redes sociales y viralizó la información. Hacer marketing de afiliación, generar permanentemente comunidad, hacer email marketing, hacer marketing viral, Hacer marketing de contenidos, hacer mobile marketing y gestionar las relaciones de los clientes de manera electrónica. 12 puntos importantes a realizar y se están dando cuenta cuánto nuevo hay que aprender. Porque esto yo lo estoy diciendo ahorita, me restan tres minuticos, sí, pero esto es todo un mundo de aprendizaje. Ustedes cuando tomen la posición de liderazgo de empezar un negocio digital, han, se han dado cuenta de que tienen que reaprender muchas cosas que se hacían en el mundo offline para hacerlos en el mundo online. Que hoy casi es uno mismo, pero que el mundo online en conocimiento es desconocido. Por eso hablamos que en la brecha digital encarguémonos nosotros del conocimiento, que ya la banda ancha y los equipos se encargan otras empresas. Pero para esto necesitamos aprender y tienen que dedicar tiempo. Entre el marketing digital están las redes sociales, que tienen mucha importancia hoy en día, y nos democratiza la manera de nosotros llegar de una manera más económica. Algunas redes sociales, no todas debemos tenerlas. Debemos empezar con poco, pero sí, poder hacer visible nuestra información, nuestro contenido, generando comunidad en las redes sociales. Y ya terminando 19 de 20, ¿y cómo hacemos todo eso? Pues yo les digo que hay tres mosqueteros para realizarlo. Tres mosqueteros es tres personas comprometidas. La primera son ustedes, que es lo que llamo el productor. Lo segundo es un desarrollador casi siempre un ingeniero de sistemas o un técnico de sistemas, que te va a ayudar a decir, oiga, ¿dónde compro el dominio? ¿Dónde compro el hosting? ¿Cuál es el CMS? El administrador de contenidos que Luis Carlos nos habló allá, yo lo tengo aquí en esta presentación. ¿Cómo hago para meter toda esa información allí? ¿Cómo hago para hacer el SEO? ¿Cómo hago para que me vean visiblemente en mi web e interfaz en las redes sociales? Eso un desarrollador. Y un tercer mosquetero, un diseñador web. ¿Cómo hago para que esto se me vea bonito? ¿Cómo hago para que sea agradable? ¿Cómo hago para que conjuntamente con el desarrollador mi diseño web sea usable y sea responsive design o diseño responsable para que se vean todos los dispositivos? Inicialmente tienes que tener ese equipito de tres mosqueteros. Ya tienen uno. Ahora busquemos el desarrollo, el desarrollador y el diseñador, y con eso podemos empezar. Y por último, hay que tener iniciativa, innovación y administrar. Hay un dicho muy común en nuestro lenguaje español y colombiano que dice el que tiene tienda, el que tiene tienda que la atienda y sino que la venda. Igual pasa aquí en digital. Esta tienda hay que atenderla y quizás con más dedicación porque está abierta 24 por 7. Hay que tener ese primer punto de liderazgo que les hablaba al comienzo, porque hay que dedicarle tiempo, hay que aprender a cómo se maneja ese administrador de contenido, hay que aprender cómo se pone una buena foto, hay que aprender cómo se etiqueta, hay que aprender cómo se hace marketing, hay que tener iniciativa para... Innovar para hacer promociones, ¿sí? Y administrar. El que tiene tienda, que la tienda y si no, que la venda. No se afanen, hay que aprender de los errores que se cometen, aprendiendo de ellos, corregirlos y continuar. Y se van a dar cuenta que el primer paso que ustedes den en el mundo digital les va a costar mucho trabajo, pero el tiempo va pasando y si ustedes lo van realizando van viendo los frutos y van dándose cuenta que están adelante de su competencia, adelante de la persona que es un artesano, pero que no tiene ese sello de ser un artesano digital. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar el día de hoy aquí conmigo, eh, muchas gracias al equipo de Interlat, que hace posible esto, y principalmente gracias a Artesanías de Colombia, porque hoy, 15 de marzo, se cambia la historia en Latinoamérica con el primer canal de televisión online digital para los artesanos, y es para Colombia. Eso me enorgullece, y a esa voluntad del equipo, gracias artesanías de Colombia, por haberlo hecho una realidad. Nos están saludando aquí desde Paraguay, nos saluda Diana Parra, nos dice que muchas gracias, eh, estará atenta a otras conferencias, María Alejandra, espero haya sido útil esta información, Mauricio nos saluda y nos da gracias por todo, nos manda bendiciones, María Alexandra, John Osorio, Susana, muchas gracias, me alegra que les haya servido. Vamos a cerrar este sondeo y vamos a mirar cómo estamos en nuestro equipo. Alexandra, sí, Díaz. acá, acá, ¿me escuchas? Sí, ¿me escuchas, Luis Carlos? Hola. Sí, Alexandra, gracias. Ah, bueno, sí, sí, Luis Carlos, aquí hemos estado atentos, hemos tenido muchas preguntas, bueno, eh, comentarios muy positivos y nuevamente decirles que estamos a disposición de todos ustedes. Si tienen alguna pregunta eh, adicional, eh, les agradecemos, por favor nos la hagan llegar al correo contáctenos arroba Vamos a copiarlo aquí por el chat. Contáctenos Perfecto. arroba artesanías de Colombia. Estoy escribiéndolo.com.com. Punto punto com. Sí. Para todos ustedes, por favor, tienen allí el email. Ajá. Eh, invitarlos para el 5 de abril al, al siguiente webinar, que donde abordaremos temas específicos de redes sociales y de estrategia eh, digital. Y, y nada, nuevamente agradecerles eh, a todos eh, los comentarios que quieran hacernos llegar para poder fortalecer esta estrategia que damos inicio hoy. Eh, quedamos eh, atentos a todos ustedes. Gracias. Alexandra, de nuevo a ti muchas gracias eh, y a todos el equipo y asistentes mil gracias y hasta el 5 de abril y no olviden artesaníasdecolombia.tv